Hola, ¿cómo están? Hoy desde otro lugar de Colombia, de Bogotá, quiero decir, de Colombia también. Y hoy disfrutando un saboso eh, cafecito colombiano y dando buenas, las buenas nuevas del reino de los cielos. Hoy Dios nos trae una palabra maravillosa que se, que se llama Dios fortalece mi corazón. Dios fortalece cada día de nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas, nuestro espíritu, porque para Él siempre la gloria, la honra y el poder. Siempre están dándole como estas buenas nuevas del reino a los cielos y dando como y, dando como y agradeciéndole al Señor porque nos dio otro día más de vida con este sol maravilloso. Y mira que hoy el Señor nos lleva al, sal al Salmo, capítulo 73, versículo 26. Nos da una palabra maravillosa que dice, ¿Podrán desfallecer, ah, desfallecer mi cuerpo y mi espíritu? Escucha lo que nos está diciendo el Señor esta semana. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es, el, eh, él, él es mi herencia eterna. Recuerda eso, Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una promesa. Recuerda hace muchos años, hace dos mil años, Él nos dio una promesa, nos dio esa promesa que... que íbamos a tener aflicciones, pero... las tenemos, pero sabemos cuál es la promesa, que Él venció al mundo, que Él está en nuestras vidas, Él está en nuestro cada día, cada segundo, para darle la gloria y la honra al Señor. Cada vez que ponemos en práctica su palabra de Génesis a Apocalipsis, estamos fortaleciendo nuestros corazones, estamos fortaleciendo nuestros vidas para darle esa gloria y esa honra a nuestro amado rey en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más volviendo a leer ese versículo por podrán desfallecer mi cuerpo, mi espíritu. A veces tú sientes que tu cuerpo desfallece, a veces sientes que tu espíritu desfallece, pero siempre recuerda que en ese momento, no es antes ni después, sino en ese momento que es cuando Dios aparece y dice, pero Dios fortalece que mi corazón, tú sientes esa fuerza, tú sientes ese momento que el Señor está diciendo, aquí estoy hijita, aquí estoy hijo, para hacer un cambio sobrenatural en tu vida. Él es mi herencia eterna. Él es nuestra herencia y debemos agradecerle a, a nuestro amado Señor porque para Él siempre la gloria y la honra. Y también hay otra palabra maravillosa, yo sé que tú te la sabes en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él nos fortalece cada día en tu angustia, en tu, en tu aflicción, en tu tormento, Dios. El Señor te está fortaleciendo, Dios te está fortaleciendo. Y algo maravilloso que siempre y nunca me voy a cansar de decirlo aquí en Cristianos en la Gloria, tenemos al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Si tú reconoces que Jesucristo es su Señor, mira, te digo una cosa, tú tienes al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Algo maravilloso también que nos dice Isaías, capítulo 40, versículo 29, Él fortalece al cansado y... Y uh, acrecienta las fuerzas del débil Mira, no lo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Él fortalece tus fuerzas Él fortalece todo lo que tú, a veces si tú dices Señor, no puedo más, no puedo más Señor Necesito que me ayudes Y ese es el momento que el Señor escucha esa oración, ese, ese clamor Recuerda como le dicen Jeremías 3.3 Clama a mí, yo te responderé Y el Señor está clamando a esas palabras maravillosas, esa oración maravillosa que el Señor, que tú uh, te está escuchando, está diciendo, no te preocupes, ahí estoy. Y también en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, mira lo que nos dice también el Señor, pues Dios nos, no nos ha dado un espíritu de timidez, mira lo que nos dice, sino de poder, de amor y de dominio propio ese Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el que tenemos nosotros cada día en nuestras vidas y es por eso que el Señor te invita a que tú abras la puerta de tu corazón. Él está golpeando esa puerta, Él está golpeando eh, cada día, y ese amanecer, ese día que te dio diciendo, mira, te di una oportunidad más, ¿para qué? Para que conozcas y veas mi gloria, Con, reconozcas y veas una eternidad conmigo. Y ya para finalizar, un hermoso versículo en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que nos dice: Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los uh, protegerá del maligno. ¡Qué maravilloso es el Señor! Mira, una palabra maravillosa aquí en Cristianos en la Gloria, en la fe que conquista. En otro lugar, aquí en Bogotá de Bogotá, Colombia, siempre dando las buenas nuevas de reino de los cielos. Síguenos por las redes sociales y siempre recuerda que tú estás en la gloria para hablar de Dios. Y visita nuestra página en internet, seosenagloria.com, y también escucha nuestra emisión, nuestra nuestros momentos de adoración, nuestro momento de alabanza y siempre mira. Este crédito siempre para el Señor, porque Él siempre se merece la gloria y mucho más. Bueno, mis hermanos, te invitamos a que nos veas el pro la próxima semana. ¿Quién, quién sabe dónde, dónde el Señor nos tendrá? De pronto en otro lugar de Bogotá, en otro lugar de Colombia, en otro, en otro país, pero siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Recuerda, tomate ese cafecito que nos, que nos da el Señor, y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Bendiciones.